Eh, mi nombre es Sergio Ramírez, hice el examen de la ciudadanía en el 2017 y, y el hasta el 2022, o sea, en, la, en la actualidad, no me habían contestado ni mandado ninguna citación ni nada, porque según ellos tenía un récord. Eh, entonces me decidí a ir a unos abogados, entre esos fui a Jorge Rivera, y la muchacha me atendió, me cobraron y me dijo que no, que no, que no hiciera nada, que me iban a robar el dinero y, y me iban a quitar la residencia y me iban a poner en deportación. Fui a otro abogado y también me dijo lo mismo. Entonces me decidí a venir aquí a donde estaba Soto, Eduardo Soto, y Soto habló conmigo, me vio el récord que tenía, que tenía otro récord. Entonces eso tenía récord de cocaína. Y me dijo, vamos a resolver esto, pusimos una demanda y en, eso fue en febrero y en menos de dos meses, en abril ya me habían contestado, me citaron a migración y todo se resolvió, gracias a Dios y en, me dijeron esperen una semana para jurar, el, para el juramento y ya en estos momentos voy el día 20 a, a jurar el, para la ciudadanía americana en estos momentos a cualquiera que tenga un caso parecido al mío eh, cualquier cosa que sea que recomiendo al abogado Eduardo Soto.